a este sistema, pude eh, presenciar la, la Feria del Libro en Panamá, aunque en ese momento estaba en Suiza y estuve viajando y pude, por ejemplo, escuchar la, la burbuja invisible de Rosemary Tapia, la presentación, eh, de inmediato en Amazon la pedí y cuando llegué de vuelta aquí tenía mi libro. Entonces la felicidad de encontrarlo y de leerlo. Y efectivamente quisiera hablar porque de una novela se pueden hablar, distintas personas pueden hablar de la misma novela porque cada quien tiene otros inputs, le, le impresionó de una manera distinta. Entonces todos conocemos la literatura de Rosemary. Ella ya ha escrito 25 libros. Es una escritora excelente y este es completamente distinto cómo deben ser los libros que te lleva a otros a otros mundos. Y acá al ser la burbuja invisible, acá la tengo. Entonces. Eh, comienza con una historia presentando a un chico y este chico se vuelve presentador y comienza a hablar de su propia burbuja que pues es una burbuja familiar, en ese momento él tiene pues el, el, la familia y el colegio etcétera y no es así color de rosa porque es un niño que de cierta manera es un niño con padres ausentes, aunque estén allí son padres ausentes, padres que no, han, que no han estado con él. Y él, pues, de, tiene, tiene ese don que ha sabido encariñarse con un abuelo y una abuela, que han sido sus, sus ejemplos. Entonces, amaduró, porque quizás estar con personas mayores lo ayudó a madurar. Y es un chico que tiene una madurez impresionante, y el libro luego va pasando pues todos los cambios que uh, se producen en la vida de, de este niño, la muerte de, de, de su abuela, etcétera, pero desaparecen y aparecen nuevos personajes muy interesantes. A mí lo que me encantó es los diálogos que son muy amenos y que traen mucha información ¿no? en el diálogo eh, Rosemary y maneja los diálogos para dar información y lo vuelve muy ameno, muy dinámico. Entonces, y hay, uno ve, que pues, no les voy a contar todo el cuento porque pues, la idea es que cada quien lo lea, pero en esas, son varias burbujas y esas burbujas que no solo es un, un relato, una narración, sino hay también mucho, mucha espiritualidad, mucha profundidad y uno va entendiendo y reflejando también su propia vida y, y poniendo su propia burbuja como reflejándose en las burbujas de cada mundo porque son, son mundos que se describen y pues ella, eh, Rosemary tiene una, una facultad de, para narrar que es muy amena y el libro se lee fácilmente y se goza. Realmente es un libro que no tiene muchas páginas y tiene la letra grande para, para los que nos gusta tener. Y se lee muy, muy aireado, muy fácil, muy bonito y muy profundo. Se los recomiendo de verdad. Es un libro, un nuevo episodio en la vida de Rosemary. Y estoy segura que les va a interesar.